La Policía Nacional informó este miércoles el apresamiento de Pedro Antonio Tineo Iciano, conocido como Moreno, de 45 años de edad, quien hirió de bala a Francisco de la Cruz Almonte de un disparo y una estocada en medio de incidente. Que le pregunten al delincuente que tuve el problema conmigo. A ese sí hay delincuente lo andan buscando. Pregúntale a ese, a ese, a, a Buche, Ese es el delincuente. Nunca, nunca tuve tenido problema con él. Él fue, a matar, él fue a pelear con la hija mía, con la niña mía, yo estaba defendiendo a la niña mía, más nada. ¿Y después de esto qué sucedió? Me pasaron a pedrar, me tomaron casi la casa a pedrar a ellos. ¿Cuál es? Ellos, el grupo de ellos, su papá, soy papá, Cerucho, Buche, Ramón, todo la familia de ellos. ¿Cuándo fue Eso fue el viernes. El que fue que fue a matarme en mi casa. El que anda prófugo, que vaya a buscármelo a él. El que, que, tiene, un, que tiene mucho antecedente, atracador. Que ese es un atracador grande. En el incidente también resultaron con laceraciones y otras heridas Gisette Tineo Alberto, conocida como La Chula, y otra persona identificada como Jacqueline. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.